a contar a nuestro contador Diego Zuleani, que ya está con nosotros, de Valerza. O sea, ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Nancy. ¿Cómo lo digo? Hola, Nicolás. Bien. Vamos a hablar de un concepto, un término que se llama leverage o apalancamiento, Ajá. que te permite ganar con deudas. Pero vamos a hacer una aclaración previa. ¿no? Las familias no ah, tienen sí. que endeudarse. O sea, como regla general, Ajá. la familia, Ajá. la deuda en la familia, vamos a poner bien claro, la familia deuda excepcionalmente. ¿Sí? La deuda Bien. es excepcional. Hablamos de deuda, eh, Diego, eh, respecto a, no sé, tarjetas de crédito, por ejemplo, para a todo. Cual, cualquier tipo de deuda. No, de, no, te tiene, no tenés que endeudarse la familia porque vos cuando te endeudas en la familia implica una pérdida del consumo futuro. Estás eh, prefiriendo postergar el consumo futuro para elegir un consumo presente. ¿Sí? entonces ¿Por qué? Porque en el futuro va a tener que pagar los intereses, entonces va a tener claro. menos para consumir. Uh -huh. Excepcionalmente podés endeudarte para comprar bienes que tienen mucho valor, ¿sí? mucho salario, un terreno, una casa, un auto, okay. que necesitas hacerlo en, en distinto, en, a largo plazo. Pero en regla general no, puede pasar también una enfermedad un accidente, uh -huh. una pandemia, bueno, te habilitan para las excepciones las deudas. Entonces, es la como familia, siempre se dice, no. por ejemplo, no usar la tarjeta de crédito en el Exactamente. supermercado. Exactamente. Porque nos comemos lo que compramos y al otro mes tenemos que pagar lo que ya hemos comprado y volver y, a vale. comprar. La historia de mi vida, Nancy. <ríe> <ríe> sí. Mira, eh, Benjamín Franklin decía: prefiero acostarme sin cenar que levantarme con deudas. Ajá. Así que vamos a ver, en la familia, pasa eso. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? Las Ajá. empresas es distinto porque la deuda. Que toma la empresa, la invierte. Entonces va a una inversión. ¿sí? Sí. Entonces la inversión te paga una ganancia. Vos acá tenés una ganancia y acá tenés un interés. Sí. Si la ganancia es mayor que el interés, ahí ganaste. Ahí ganaste. Claro. Esto claro. se llama leverage, o apalancamiento. Leverage. Y lo, lo voy a dejar con un ejemplo eh, muy, muy, eh, este, muy claro, muy, partiendo de la semana pasada. Suponte que vos compraste un, un inmueble, ¿te acuerdas? De 100 mil sí. dólares. Ajá. Este inmueble te da una renta del 8% anual. Es decir, que vos recibías al año 8 mil. Pero tenías que pagar gastos. Gastos de mantenimiento, uh -huh. este, impuestos... Este... Entonces vos recibías al año 5 mil dólares y por lo tanto con 100 mil dólares vos ganabas 5 mil. mil, lo dividimos sí. sobre 100 mil, te queda una renta del 5% al sí. año. Ajá. Entonces supongamos que vos vas al banco y te prestan la mitad, 50 mil. ¿Sí? Uh -huh. Entonces vos pones 50 mil y el banco te presta otros 50 mil, conseguís los 100 y compras este inmueble. Esto sigue siendo igual, es decir, vas a tener el 8%, vas a recibir 8 mil de, de alquileres, vas a tener 3 mil de gastos, pero acá vienen los intereses. Si yo voy a Chile, el, a Chile, te digo, porque Estados Unidos también pasa y es menor, el interés es del 3% en dólares anual. Entonces vos acá a este flujo le tendrías que restar el alquiler, que son 1.500 dólares. Entonces, vos recibís menos de 5.000, recibís sí. 3.500, sí. pero cuando vos dividís 3.500 sobre los 50.000 que has puesto, aparece que tu rentabilidad es del 7%. Ajá. Este es el apalancamiento. Acabas claro. de ganar claro. del 5 al es 7 mayor. por el endeudamiento. Y eso viene porque la, la, renta del alquiler, la renta del alquiler es mayor al del endeudamiento. Y ese sí. se conoce como apalancamiento. Es una herramienta financiera, que hay gente que ha hecho millones, como Donald Trump, que ha sido muy habilidoso en el uso del apalancamiento, y es un concepto que lo tiene que manejar las empresas, sobre todo, uh -huh. porque te dan oportunidades de arbitrar y, y poder este, invertir y eh, vencer este, este tema. ¿no? Siempre teniendo en cuenta la, el costo financiero y la rentabilidad del negocio. Ese es el apalancamiento. Uh -huh. Bien, y esto se puede dar en distintos sectores, no, es cierto? no solamente hablando de inmuebles, sino también en sí. cualquier otro rubro. En cualquier rubro y además en cualquier oportunidad. Porque hay veces que la deuda parece muy cara. Si la deuda es cara, vos te endeudás a una tasa muy alta, pero muy poco tiempo, y, este, y conseguís un descuento en la compra de, de un proveedor, entonces ese descuento que te hacen posiblemente te cubra el costo financiero y entonces tenés una por, la, por, la oportunidad de, de apalancarte y, ...y salir beneficiado. Eh, ¿Esto se puede hacer también, digamos, este análisis... ...se puede hacer en, la, en una deuda familiar o en una deuda personal... ...o sí o sí tiene que ser en una empresa? No, eh, tiene, o que, es en una empresa. tiene que ser en algo que te genere ganancia. Porque en, en el caso ah, de la familia uh -huh. es siempre consumo. Claro. Eh. Entonces la, la... Por eso es que siempre está referido a la empresa, digamos. Ah, estamos refiriendo a empresa. la empresa. La deuda es buena para las empresas porque te permite crecer. Para las empresas porque vos haces una inversión que genera ganancia. En cambio la familia cuando se endeuda, se endeuda para consumir... Claro. Entonces, ese es un, el problema que va a tener. Entonces, las deudas son excepcionales en la familia uh -huh. Y es una regla a considerar en las empresas. Siempre hablando cuando no hay ganancias. Por ejemplo, puede ser que una familia diga, bueno, quiero tener un emprendimiento de venta de tortas. Claro. Entonces, sí, compro los, los productos para hacer las tortas, uh -huh. pero esas tortas me van a dar ganancias. Claro. Y ahí sí puedo cambiar. Sí ahí sí puedo usar la tarjeta de crédito, así puedo hacer un préstamo, ahí sí puedes comprar. Ahí vos sí, estás como invirtiendo. La deuda está está generando una, un retorno, una ganancia que te va a permitir pagar la deuda. Es como cuando también compras un terreno, por ejemplo, en la excepción. Porque vos la plata que estás destinando se está capitalizando en ese activo uh -huh. y en Mira. última vendés el terreno y recuperar la inversión. Eh, capaz que me vaya muy lejos con lo que voy a preguntar. Eh, respecto a esta fórmula eh, o, sí. o a esto, eh, el apalancamiento, ¿se podría utilizar con la deuda que tiene Argentina hoy? Sí. ¿Sí? Sí. Tenés que arbitrar. Fíjate que yo le pongo un 0, 30% y 80% y estamos en Argentina. 50, 30, o sea... Eh, eh, pero tenés que tener en cuenta lo siguiente. El apalancamiento eh, si bien genera un crecimiento en la rentabilidad, uh -huh. también genera un crecimiento en las pérdidas. Porque si vos no alquilas acá, igual tenés que pagar los intereses. Entonces, Habría este, que analizar, cuando... digo yo, en la deuda en la Argentina, eh, en qué se utilizó el dinero. Digo, si se utilizó en la producción, si se utilizó para pagar sueldos. No, digo, en el hay, caso del Estado, el Estado es sí. como la familia. Todo claro. es pérdida. Claro, es pérdida, claro, por eso preguntaba. Por sí, eso es sí, sí. que el Ajá. Estado no debería endeudarse. Si no, es como, tampoco... Salvo, excepcionalmente, cuando inyecta para crecimiento de la infraestructura y eso re, re, reporta ingreso al, a la actividad económica, uh -huh. entonces le vuelve por mediante mayor actividad económica. Pero en general, si se endeuda para pagar sueldo, es consumo, que claro, es lo que ha pasado claro. ahora. Si se endeuda para dar subsidio, no sirve. Por eso es que el endeudamiento... Yo lo que te decía es que en pesos esto pasa lo mismo. Claro. Pesos o dólares vos podés apalancarte. ¿Está dolarizado cuenta? todo esto? Eso está dolarizado, sí. pero vos lo podés hacer en pesos. O sea, el, el, el, un empresario hoy puede endeudarse en el banco a una tasa muy alta, si va al, al proveedor y se descuenta, le hace un descuento del 15 el 20%, Ajá. le cubre la tasa de, los, de deuda en pesos. Entonces existe esta posibilidad de apalancamiento y la idea es que comuniquemos esta herramienta. Uh -huh. eh, Diego, eh, Diego se fue allá lejos, lejos, lejos con, <risa> sí. eh, con la deuda, el, de, la la deuda sí. de la Argentina. Yo me vengo acá, cerquita. ¿Esto también sirve, por ejemplo, cuando compramos algún tipo de artículo con cuotas fijas? Sí, pero tiene que ser sin interés. Sin interés, por claro. supuesto. Sí. Uh -huh. O por ahí algunas veces te puede llegar a pasar que viene con un descuento. Uh -huh. Entonces claro. vos por ahí vas a sacar una, una deuda, o lo pagas con la tarjeta, pero te hacen un descuento. Ese descuento te compensa los intereses y entonces ahí vos podés endeudarte, ¿no? Entonces esa es la idea, porque si yo te doy un préstamo que vos lo vas a pagar en el tiempo sin interés, te conviene. Claro. Ahora, como todo tiene interés y los intereses son muy altos, uh -huh. hay que tener en cuenta ver si te compensa el descuento que vos conseguís por comprarlo en un momento determinado con los intereses que te compras, que pasa muchas veces en esos días de Cyber Monday y otros días uh -huh. de, de... Black Friday. De Black, exactamente, uh -huh. entonces de, de promociones. El descuento te compensa el interés? Bueno, en ese caso podés aprovechar y e endeudarte Bien. si te compensa. Bien, Diego, la verdad que una herramienta interesante bueno, que sí. a veces no prestamos mucha atención, sí. a veces eh, tanto en la economía familiar como así también en las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. a veces no pensamos mucho o no hacemos esta, esta relación esta análisis, ¿no? sí. de intereses, ganancias y el tiempo también en que me va a llevar generar estas ganancias que también es lo fundamental. La gente que quiera hacer alguna consulta lo puede hacer. Absolutamente, sin ningún costo. Nos buscan en Alvear 499, uh -huh. Local 2, a media correo de shopping o nos mandan un correo electrónico infarro a valerza las redes sociales activas las redes sociales facebook uh -huh. instagram y obviamente vamos a subir el, el video explicativo en youtube así que eso no está bueno porque por ahí algunas personas se perdieron alguna parte o esto? están preguntando bueno, claro, hacen ahí para uh -huh. atrás y, y pueden tener todos los datos así que bueno cualquier cosa no <ríe> y cualquier tipo y nos... de herramienta pueden ir a, a consultarnos a, a consultarnos ustedes. Uh -huh. sin ningún compromiso uh -huh. así que los esperamos bien Buenísimo. gracias Diego no, nos gracias, reencontramos a... la próxima nos vemos, semana nos vemos la semana que viene